Bien, señores, la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre la resolución que limita licencia médica a siete días para pacientes positivos del COVID o al COVID? Esa es la pregunta del día. Háganos el feedback, llámenos. Bueno, mándenos un mensaje eh, con su opinión o con su respuesta a esta pregunta. ¿Qué opina usted sobre la resolución que limita licencia médica a siete días para pacientes positivos del covid 829-451-3381 Nuestra vía de comunicación a través de WhatsApp Muy bien Y a propósito de la pregunta del día Continúan los récords En casos COVID en República Dominicana Reiteran licencia médica Es solo de siete días El Ministerio de Salud Pública Reportó ayer miércoles La suma de 7.439 Nuevos casos positivos Al virus Una de las más altas registradas en el país desde que inició la pandemia, tras procesar 31,392 pruebas para detectar la enfermedad durante las últimas 24 horas. Ante la suma récord de contagio también ha aumentado el ausentismo laboral, por lo que el Ministerio de Salud reitera que se mantiene vigente la resolución que autoriza una licencia médica de siete días para los pacientes con COVID asintomático o con afecciones leves y que los casos de internamiento lo determinan los médicos. Recordamos que la referida resolución, la número 0222, que establece que al concluir este periodo se reintegrará a sus labores sin necesidad de una prueba negativa, ha generado críticas en algunos sectores alegando que cada caso médico es particular y debe ser tras la evaluación de un profesional de la medicina que se decida cuántos días son recomendables a ese paciente en particular. Así es que esa es, esa es la información que le tenemos. Vamos a ver, Francis. Bueno, al momento que salía al aire la... La resolución, yo en mi Instagram publiqué que la comisión eh, establecía un nuevo criterio por encima de la ley del Código Laboral respecto a las, a las licencias laborales por enfermedad, ya que eso está más que establecido y conocido por todos en el territorio de la República Dominicana y que era un tema de discutir jurídicamente en razón de que en cierta forma trastornaba en parte lo que era el desenvolvimiento normal de una empresa cuando se ausenta por enfermedad sin registro y donde los recursos humanos o los encargados de recursos humanos en base a esos registros, hacen los reportes correspondientes para la ausencia. Y que escuché a nuestra compañera Carolina decirnos que las empresas no le estaban pagando, al contrario, le estaban eh, de, de, descontando esa ausencia, porque para la empresa es una ausencia pura y simple, porque no hay registro. Pero al darle a la resolución la comisión, entiendo que las empresas se deben ajustar a esto y deben pagar normal porque no lo está haciendo la tesorería, ¿verdad? de riesgos laborales y que no les reconoce esos pagos. Yo quisiera que alguien me lo explicara, y es que eso es uno de los temas que hay que analizar jurídicamente, porque es una, es un criterio eh, en base a una situación determinada que está, que está pasando en el país. La otra es que me, me, me dio inter, me interesé por una. Información, al parecer, al presidente le tomaron una, unas declaraciones y que la publicaron, donde, y todo esto que estamos hablando hoy, ya, o que está hablando la prensa nacional, lo hablamos nosotros al principio de, de, de año, recuerden, claro. cuando estaba pasando, lo dijimos aquí. Y que nadie me podía a mí decir si teníamos en condiciones para estas medidas un. Re, que estábamos persiguiendo un resultado, y el presidente acaba de declarar que con esta nueva variante IOLA no hay garantía de la inmunidad de rebaño. En cambio hoy tenemos 7.439 casos positivos, y es lo que nosotros entendíamos, debía de tener una una cierta corrección, las libertades públicas, no porque se eh, infecte en la noche o en los bares, o como dijo el profesor ayer, Dionisio, que en las escuelas no hay COVID, obviamente nosotros no podemos determinar, la escuela no está frecuentada todavía, no han iniciado las clases, que con justa opinión dice él, bueno, si hay un estudiante que llegue con COVID, que no anda en los lugares, que andan los padres o los primos o los, o los familiares, pudieran estar infectados. En conclusión, entiendo que desde la pregunta del día a lo que es la cuenta récord que tenemos y saber que nosotros, a Dios las gracias, no hemos sanado, pero no podemos infectar nueva vez. Bueno. No nos garantiza, por lo tanto, tienen que mantener ciertas medidas o ciertas restricciones, sigo insistiendo, porque también las camas COVID están llenas. Bueno, Yerian, adelante. Miren, déjame compartirle ahí por lo menos seis boletines, no, siete, Voy a compartirles siete boletines. Lo envié ahora al, mucha, al WhatsApp, muchachos. Miren, tenemos aquí que en. Vamos al último. Que en fecha, o sea, el boletín 664, 7439. Ese fue el de ayer. El boletín, anoten ahí, 7400. El boletín 663, 6800 infectado. El boletín 662, 5.155 infectados. Ya, ya vamos por encima de los 20.000 prácticamente. El boletín 661, 6.042 infectados. ¿Cuánto? 6.042. El 660, vamos a ver, 6.200 infectados. El 659, 5968. El 658, 5307. Siete días y más de 30.000 infectados. Pero yo quiero poner la foto ahí que me envió mi hermana ayer de la UAS. En la capital se veía ayer. Mi hermana estuvo ayer. <ríe> mi hermana eh, estuvo allá en la capital depositándome unos documentos de la UAS y me dice: por aquí no hay nadie. Pues esto está desierto. Ah, bueno, se pues corrobora lo que yo te Porque diciendo. la mayoría de gente está contagiada, o de la gripe mala, como dicen, o de COVID. Esta gente está contagiada de COVID. ¿Y qué está pasando? Que la gente no está trabajando. Se lo advertimos al gobierno. Pero mientras tanto, sigue la fiesta normal, sigue los estadios llenos, sigue el ausentismo laboral, y entonces viene el, el ministro de, de Salud Pública y, y quiere con un decreto controlar <coughs> Que no es un decreto, es la resolución. Una, resolución. una resolución. Controlar la, una enfermedad. Dice la sociedad de infectología que eso no es más que una forma de querer complacer a los empresarios. Pero no se han dado cuenta de algo, a propósito de lo que tú decías. Si una gente en una empresa, atención empresarios, se lo dijimos el otro día. Si yo me aparezco aquí a Telenor con una prueba positiva y me voy siete días de la empresa esos siete días el seguro médico que yo tengo no se lo va a pagar a la empresa porque el seguro médico necesita un sustento médico para poder hacer el pago correspondiente de esos siete días que yo voy a estar fuera de la empresa. Es decir, si por ejemplo yo duro siete días sin una licencia médica, que es lo que está proponiendo el, el, el ministro, siete días con una prueba positiva sin licencia e inmediatamente pasaron los siete días, aunque usted esté positivo, tiene que venir a trabajar o ir a trabajar, se convierte en un problema no solamente para, para la persona, sino también para la empresa. De manera que es algo como improvisado. Aquí se están haciendo las cosas como de manera improvisada. Uh -huh. eh, como que no hay una, un seguimiento una planificación real. Por eso ustedes ven que viene Dionisio Ortega, 60 y ayer dice, en las escuelas no hay COVID. Uh -huh como tú dices que las escuelas tiene razón porque no han, no han iniciado ni pero claro que sí, evidentemente que las escuelas no hay COVID porque no han porque iniciado no pero los maestros están contagiados porque de no COVID hay o sea, no hay gente, gente. como va a haber COVID pero los maestros están contagiados porque de esos, de esos 30 mil y pico que ya mencionamos en menos de 7 días tiene que haber maestro y tiene que haber médico, a menos que tengan una burbuja de ellos de manera que caramba, qué pena que no estemos manejando de esta manera y ojalá podamos salir de esto bien Gracias, Yerian. ¿Sabes lo que yo lamento? Wow. Que nosotros hemos ido creando una sociedad que no admite, que no acepta ningún tipo de sacrificio, ninguno, de ningún tipo. Independientemente de la avalancha que se nos venga encima. Mira, yo estuve viendo esta mañana, yo creo que he mencionado aquí que me gusta mucho el canal de televisión France 24, que está en HD en el 300, 300 y pico de aquí, 300... 321, por ahí anda Fran 24. Es un canal global, un canal excelente. Igual que RT. También eh, RT, está, está bajo DW, control ruso. Exacto, y está DW, que es alemán. Este es francés. Y, y nosotros veíamos un reportaje que se hacía de una ciudad en China donde hubo 70. Pero ahora el 23. Pero de, espérate, 70 eh. infectados. ¿La ciudad la cerraron? Cerrada. Cerrada. O sea, cerrada Hachi Machete. Dice el reportaje que yo vi sí. que esta gente utilizan las redes sociales para pedirle ayuda a los que están afuera. Y el que sale de la ciudad tiene problemas serios, mi bueno, hermano. Bueno, eh, una vez lo estuve yo dando los datos aquí, que dentro del control de social del Estado en China, tú sales de la urbanización donde vives o del recinto y entras a otra, te registra de dónde viene y, dónde, y cuando te vas y regresas, si aquella se ha, se ha identificado por, por el sistema de monitoreo como infectada, a ti te aíslan y por ti es muy probable que el edificio entero. Sí, exactamente. O sea, hay una situación donde eh, quizás sean medidas extremas, pero... Bueno, eso es China. Pero, eh, pero hay una cosa... Pero le tienen mucho respeto al virus. Al, Pero a, no solamente al, la, eso. Al virus. Vamos a analizar una cosa. ¿Cuántos contagios claro. tuvo China? ¿Cuál es la situación de China en este momento? Si, si lo que pasó en China pasa en un país de Latinoamérica, ¿eh? no hubiera una sola persona, ni un solo animal, ni un solo insecto de esa nación que no tuviera infectado con el, con la, con, con el virus. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la disciplina. ...que tienen esa gente. Señores, es una cosa... ...entonces en este país nosotros vemos la realidad... ...eso que dice Yerjan ...es una norma, es una práctica de los... ...sistemas de seguros médicos... ...si no hay un referimiento de... Eh, ...¿cómo se llama? ...de... de, de eh, ...Yer Yang, que tú decías, un referimiento de... ...una licencia médica... ...una licencia, un <risa> referimiento de licencia médica... Eh, el, ...el seguro no actúa... No, ...no toma la decisión de... ...pero ¿qué pasa? No es un no, no se está hablando de un momento normal de la vida dominicana. Estamos hablando de un momento que este ciudadano que está aquí a mi diestra acaba de decir que en los últimos boletines el aumento de los contagios está por encima de mil diarios. Es decir, si hoy hubo cuatro mil, mañana habrán cinco mil y pico y pasado hubo... 6 eh, mil y así y sucesivamente. Y lo suma, los 5 son más de 30 000. Exactamente, en poco tiempo. Y Entonces, no ha pasado dos días. Entonces, ¿qué o lo, digo eh, cuatro días. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Apretarse los pantalones y decirle a los seguros: Óigame, usted también tiene que colaborar con la solución Exacto. de la crisis o por lo menos con el equilibrio de la situación social y nacional, producto de que usted es parte de esta sociedad. Yo tengo y esperanza. ha ganado muchos cuartos, carajo. Los seguros son. y los, y los, y los AFP. La RS eh, Son depredadores del dinero de los que, que lo trabajamos. Lo sabíamos desde que se estaba hablando en aquel momento, los recuerdos, de la seguridad social y que empezó con las AFP. Las AFP fue lo primero que se instaló aquí y resulta que son las que le han permitido al sistema económico, al, al grupo económico del país, sortear la suerte de sus capitales sin tener que pagar grandes intereses, ni buscar información más que tú ser un receptor y garantizar que está avalado por la ley, para tú ser el que guarde esos cuartos, negocio para adelante mira, y lo ponga a producir. Mira, es decir, aquí, que eso es dinero fresco, aquí hay empresa, aquí ningún hay tipo empresa, de problema. Aquí hay empresas eh, con, con, con, con mucho dinero. Aquí hay una empresa bancaria en este país, que tiene está al, casi al mismo nivel que el Banco del Estado, que hay, hay que decirlo, es del Estado. Sí, el Banco qué? Reserva, lo que pasa es que tiene una gestión pri, priva, eh, como privada. Sí, pero ¿qué pasa? Y ha sido muy eficiente. Pero ¿qué pasa? que ese banco que yo menciono, hay una ley que obliga a las entidades comerciales a una, una cuota de, su, de sus beneficios Eso sí. para fines de, de, de bienes sociales, para el bien social. Sí. O sea, entonces la, muchas de las empresas han creado fundaciones Correcto. con la finalidad de hacer... Ahora, hay una fundación de esa empresa. No, yo no quiero que me esté manejando la educación, ¿no? Espérate, pero hay una, hay una fundación de esa empresa que yo menciono, que no voy a mencionar el nombre, la gente se lo imaginará. Al final usted dice, pero bueno, ¿y dónde están las actividades que realiza esa fundación? Son caballadas, son cositas, empresas que ganan miles de millones de pesos al año en este país. Una vez una empresa de comunicación, que eh, al, al, al algo no me acuerdo cómo que se llama, eh, mencionó que en los primeros tiempos cuando comenzaron la venta de la tarjeta, vendieron dos mil millones de pesos en tarjeta, en tarjeta de llamada. O sea, cuando usted ve esos números, usted dice, carajo, debiera de aportarle algo a la sociedad a la cual le vende y con la cual está convirtiéndose en una gran empresa. Y eso, y eso aquí no se toma en cuenta. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Porque el problema también está. Nosotros tenemos un gobierno de, de, de los empresarios. Sí. Aquí hay un gobierno Ahora de mismo, los empresarios. Un sí. gobierno sí. de no oligarcas. Exacto. Exacto. ¿Eh? la oligarquía. Yo lo dije desde sí. el primer momento que el presidente armó su gabinete digo, lo que tengo miedo es que ese gabinete compuesto por jorocones, por tutumpotes, como decía el profesor Bosch, que nunca han tenido muchachos jalándole la peinera del pantalón pidiéndole leche ¿m? o que los reyes no le dejaron juguete o que lo que le dejaron fue un pito. Óigame eh, en definitiva en definitiva eh, ahí hay una, una, un, un, un gabinete que no sabe lo que es pasar trabajo, que no sabe lo que es comer arroz con huevo, porque no hay más nada. O Mira, sea, eh, eh, sí. déjeme redondear, estoy hablando estoy hablando de que el Estado, si quiere realmente hacer lo que tiene que hacer, tiene que obligar a esa empresa para, para el pueblo. Obligarla, sentarse con ellos. O, o quitarle privilegios y beneficios. Si tú no cooperas, no colaboras con la crisis en la que estamos, yo te voy a sinquitrillar por este lado. Porque ven acá, en Amor. una sociedad, en medio de esta situación, todo el mundo tiene que hacer sacrificio. Nada más lo hacemos nosotros, los clase media, baja, de ahí para abajo. Ahora las empresas no la quieren hacer. No joda coño. Adelante. Estoy de acuerdo contigo. Miren, miren el dato. Me molesta eso, señores. Sí, Son sí. gente que gana Totalmente. miles de millones de pesos. Que y no él, quieren dar un centavo. Mira, Amado, que yo mismo he pedido por aquí, en mi momento. Presidente, atienda el bolsillo de la gente, que no es tener en los cuartos en los bolsillos. Es que ese dinerito te rinda. Y como lo estamos viendo, que se está perdiendo efectividad. Es decir, el, el consumidor ha perdido más de un 50% de, un, de, de cada 100 pesos. Sí. Miren, miren el dato. Desde el día 31 de diciembre hasta el día 11, hoy estamos a 13. Estamos hablando de 12 hasta días. Hasta el día 11, 12 días, 12 días. Porque el último boletín fue del día 11, 11.01.22. Es decir, que todavía falta el boletín del día 12 y el boletín de hoy, que sale como en dos o tres días. ¿Ustedes saben cuántos contagiados van del día 31 de diciembre del año pasado al día 11? 57.726 nuevos contagiados. ¿Ustedes están oyendo ese número? 57.726 nuevos el, contagiados. En cuando comenzó la pandemia, ¿cuándo llegamos a ese número de contagiados? No, nunca, nunca. Nunca. Nunca. No, no llegamos a ese número. Nunca, nunca. Es que, es que eh, ni en el momento más alto de la pandemia, no precisamente había porque había controles. Y si tú en ese momento, como tú dices, hubiese permitido... Que la gente se volviera loco en la calle y no cierras el país, hubiésemos tenido ese problema de sin vacuna. Sí. Sin embargo, en el caso actual, ¿eso está descontrolado? Totalmente. ¿Tú sabes lo que es hablar de 57 mil personas en menos de 12 días? O en 12 días. Gente que están fuera de, de, de los trabajos. Claro. Y su, eh, eh, réstenle a eso que las escuelas no están abiertas. Esto es solamente de la gente que lamentablemente... De las universidades todavía. Y también de las universidades. Imagínense la ustedes que se abran las universidades, que se abran las escuelas y los colegios, el desastre que tendríamos con esta, eh, esta ola de contagios. De manera que es penoso ver que un gobierno apuesta a lo económico eh, por encima de la salud de la gente y apuesta precisamente a tratar de resolver algo de, eh, dejándoselo a la gente. Es decir, a, apelando a la responsabilidad de la gente... Cuando sabemos que no sucede así. Yo sé que yo en la ciudad no puedo andar a 100 ni a 120 kilómetros por hora, pero es porque hay una sanción. Es porque hay una sanción. De manera que con relación a esta ola de contagio, nosotros le hemos pedido al presidente Luis Abinader que tome restricciones que ponga restricciones. No estamos hablando de la manipulación mediática aquella de que, de que cierre el país. Dice, de que, rar, de, de no, que, no, no, que toque de queda. No, no, lo que tienen que prohibir es las cosas que no son necesarias. Exacto. Por ejemplo, ¿qué hacen todos esos fanáticos metidos en el play? Exacto. Y que me excusan los fanáticos. Porque ustedes pueden ver ese juego por, eh, por televisión. Entonces, claro. eso se convierte en un foco de contagio, señores. Y la cantidad de camas están ocupadas. Lo que pasa es que el gobierno no lo va a decir. El gobierno no lo va a decir. Mira, en definitiva, yo creo que las que, que la libertades en estos momentos de sacrificio de todo debe ser evaluada hasta dónde y determinar cuáles son verdaderamente las medidas a cumplir. Porque cuando hablas del, del play, un ejemplo, es, un, es una empresa, es un negocio sí pero se acordó que asientos entre fanáticos a menos que sean fanáticos familiares o que cohabitan en un mismo lugar yo entiendo que si son tres familias tres asientos continuos y dejando el distanciamiento pero no se ha hecho. Es decir, es full. Ahí, en esa parte, sin que afecte la empresa. Búsquense un videíto de de para que ustedes vean. A esa parte es la que nosotros hemos entendido y la que yo creo que las restricciones deben venir. O de lo contrario, ¿por qué? Porque hoy el presidente me lo ha confirmado. No se logra inmunización de real. Él no garantiza que haya inmunización y él lo sabe, y lo sabemos todos. Lo que pasa es que estamos atentos al cumplimiento o a las libertades económicas que son las que generan este, tras, este, este cruce de nosotros en las actividades cotidianas. Francis, sí, pero este es el único país del mundo que recibe cruceros con gente eh, infectada. Bueno. O sea, hay hay, hay alrededor mundo, de cinco cruceros por allá. En ninguna parte para del mundo o. dejan entrar gente, de eso que se desmontan de los cruceros, se quedan COVID, ahí. Se tienen que quedar ahí. Pasó ahí en Curazao y pasó en varios países de ahí de, de, de, de, de, de, de Habían de, como, de, como de, de, cinco no, cruceros no, no, crucero para allá. ese para allá le dijeron, ah no, aquí sí los recibimos. Incluso los celebramos por un paquete gente y yo no Ahora, de gente llena de todavía ahí. Yerjan, la verdad que era impresionante el crucero más grande del mundo que vino ahí. Se ¿Y cuánto, veía, ¿Cuánto les representa el, el eso? El puerto se, se veía chiquitico al lado de, de la nave. ¿Qué te digo? Se ha, se, se ha negociado el aspecto económico, por sí, el aspecto sí. sanitario. Sí, de exactamente. Por ejemplo, eso de, de, del Play, de esa cantidad de gente ahí, ¿cuánto les representa el gobierno? qué no te lo pueden decir. Luisito, ¿Cuánto les representa Luisito eso que en va gastos, y se presenta ya. Porque esa gente de ahí, salen, ahí eh, eh, por ejemplo, salen malos y van a hacerse una prueba gratis. Bueno, supe que, espero que Gisette no, no, no. esté ya recuperada, que estaba también bajo COVID. Pero, pero no solamente eso, ¿cuánto infectará? Exactamente. mira Y, y eso, y hay una cosa, el, el gobierno también debe pensar, aquí hay un nivel de vacuna que no era el óptimo que se tenía pendiente para estas fechas, correcto. lo que quiere decir que el que no está vacunado, el COVID le da duro. La letalidad es baja, pero recuérdese que hay mucha gente sin vacunar y esa gente sí se va a ver afectado. Sabes? Yo se lo digo porque conozco gente que no se ha vacunado y que el COVID, a pesar de ser la Omicron, le ha dado duro, claro. muy Y me duro. dicen que ya está aquí la otra variante. La del tacrón. La no, del tacrón. ¿Y cómo? Ah, bueno, aquí. Del tacrón, este no. En este país no le piden nada a nadie. Tampoco, Mira, tú no tienes que poner, presentar pruebas negativas cuando tú vienes para acá. Es, es no particular país. lo que está pasando en la República Dominicana. ¿Qué es y nosotros tenemos que ponerle atención a esto. Y obviamente que ya pode, podríamos nosotros con seguridad decir que, que esta quinta ola que ha agarrado una gran cantidad de gente vacunada, los síntomas son mínimos. Pero me preocupa también que en un país como el nuestro, donde la calidad de frío, es decir, de la cadena de frío que debe de tener las la vacunas, ¿cómo se garantiza? Y si tenemos que estar pensando, esto es para lo, para lo que está en almacén, ¿verdad? Si debiéramos de pensar que si no se coloca en un tiempo esa vacuna, se podría perder ese dinero, se podría perder. Si no se usa esa vacuna en un tiempo. Claro que sí, pero no te lo van a decir. Entonces, todo eso son costos que nosotros vamos a cargar y aunque recibimos otra cantidad recientemente de vacuna, le hemos perdido el paso a estas informaciones que deben ser de uso común de los dominicanos por los costos que eso va a tener, ah, al tiempo que también... Pudiéramos tener esos costes de pérdida y no tenemos a la población vacunada. Es una gran disyuntiva. Bueno. ¿Eh? Lo que pasa es que aquí se inventa demasiado. Aquí se inventó la eh, que, a, que al mes de tu ponerte la, la, la segunda dosis tenías que ponerte la tercera y luego te hablaron de una cuarta eh, de una cuarta dosis. Y entonces se está relajando demasiado con la salud de la gente sin un estudio científico y eso a la gente no le gusta. Ahorita andaremos por la dosis número claro, 50. Claro, la dosis número 50 y el problema no se resuelve, entonces así no. Se supone que las cuestiones de salud tienen que ser eh, en función de estudios científicos, no podemos ir inventando con la gente. Bueno, es, es así. Recuerdo la pregunta del día, mis amigos. La pregunta del día, ¿qué opina usted sobre la resolución que limita licencia médica a siete días para pacientes positivos al COVID? Háganos el feedback, 829-451-3381. Nuestra... Eso está dejado a la administración particular de cada quien. Me empezó los síntomas, ya yo me tengo que integrar en siete días. Exacto. Punto. Sí, Exacto. Es medio, es medio sin joven. tener que presentar pruebas, bueno. sin tener que decir estoy cero positivo. Es decir, que y estoy negativo. Vamos a ver si hay hay mensajes de nuestros ¿Eh? amigos televidentes. Y luego no, presentarte pues. sin una prueba negativa.